Fe de ratas, niño rata, te entreno, te entreno, niño rata, insúltale. Uh, ha, ha, ha. Hola amigos, hoy os voy a hablar de un error que tuvimos, de un error que hice en el capítulo de. Bueno, cuando se muere el troll, en la canción, bueno, yo derroto el troll diciendo. Eh, mucho ruido y muchas nueces, pero, o, o poco ruido, pocas nueces. Y el troll me entiende sí, pero es una, la frase está mal dicha. En realidad, es, en realidad es mucho ruido y pocas nueces. Ya veis se equivocó. Veis cómo no es perfecto. ¿Quién dice que soy perfecto? Niño rata ataca. Esto es un Fer de ratas. Y esa rata. Uno. Amigos, el caso es que soy el troll de los comentarios y estoy aquí porque, porque sí. <risa> el no es perfecto, acaba de cometer un pedo de ratas. <risa> ratas. Bueno, el caso es que estoy. él no es perfecto. ¿Quién dice que yo sea perfecto? Bueno, el caso es que es flipo y eso. <risa> bueno, no me sale. Eh, ¿Qué quería decir? No sé sí, no, sí, no, sí, no, cómo resucite. Pues yo. No me, de hecho no, no me he morido del todo, porque yo soy un troll y los trolls somos unos seres mitológicos y por lo tanto sobrevivimos. Sí, somos unos seres mitológicos y mágicos.